Hola amigo o hola amiga Craniana. Soy Jorge Cortés, baterista de Cranion, alias El Pipo Tenemos una dinámica de decir qué hacemos día a día fuera de la música Bueno pues yo, al igual que Leo uh, así me desvele o no me desvele me levanto siempre a la misma hora por necesidades fisiológicas y porque mi perro me levanta así empieza mi día entonces agarro al perro juego sus necesidades voy al baño yo y me vuelvo a dormir después me hago un pequeño desayuno que puede consistir en huevitos, en frutitas todas esas cosas y inmediatamente después saco a mi perro a pasear. Leo generalmente, me gusta mucho, me gusta mucho leer, puedo leer desde novelas clásicas hasta libros humanistas, también me gusta mucho el cine. Mis películas favoritas pueden ser Full Metal Jacket, Naranja Mecánica, bien cerrados expreso eh, de medianoche eh, pelotón todo ese tipo de, de cine me encanta, lo puedo devorar escuchar, escuchar música escucho mucha música no soy mucho de, de emociones fuertes no soy mucho de, de subirme a no sé, al bricabrica o al o a la Rueda de la Fortuna o a las, la, o ese tipo de juegos medio huacareantes no soy mucho de esa onda de echarme al paracaído, soy más bien un tipo un poco más reflexivo, más introspectivo me gusta ver bandas nuevas, me gusta hablar mucho, leer mucho, comentar lo que está pasando en el mundo día a día Básicamente eso soy yo, fuera de la música. 70, 80% de, de mi tiempo es música, entonces... Y eso soy yo, señoras y señores, caramelos y bolitas. Amigos, amigo y amiga craneana. Muchísimas gracias por estar viendo estas cosas. Nos vemos pronto por ahí. Campanitas y, y like y todo lo que le sigue. Y nos vemos pronto. Cuídate bien y pórtate bien también. No es como el otro dúo, que te portas mal. No, pórtate bien, ¿para qué te portas mal? Pórtate bien, bueno We love you Hasta nos vemos, adiós